Un, un elemento bien bien importante de esta casa me parece fue la, la, la creación de esta terraza la, la, y la conservación eh, fue un, un, uno de los puntos donde hubo algo de diálogo de si debería ser o no debería ser, qué tanto se va a ocupar, pero creo que, que es, un, es un acierto, es un acierto por, porque esta terraza a, a diferencia de de los demás espacios de la casa, este, te dan un, un ese mismo contacto con la naturaleza pero una privacidad muy muy característica eh, eh, donde uno se siente muy acobijado por la casa y por el entorno. como fue un poco el, el planteamiento de esta casa, este, un poco, sí. viéndola desde acá abajo, que era muy importante, estos basamentos, una casa muy pesada, unos basamentos de piedra, interesantes, que, que, que le dieran eh, esa esa este, solidez esta este es por así llamarlo la fachada principal de la Casa Pitaya por aquí accedemos a la casa eh, si podemos eh, si, si vemos es, es un entorno muy muy interesante en el cual está inmersa esta casa eh, en el, eh, mucho verde mucha vegetación y, y, y al mismo tiempo este Mucha muy, Hay mucha privacidad en este, en este lugar. Sí, el contexto es, por supuesto, una cosa importantísima para la ubicación de la casa, ¿no? La orientación incluso. Aquí en, en, en esta parte de la casa yo creo que podemos notar mucho la materialidad la que, de, de, de, con la cual fuimos eh, dando espacios, dando elementos a, a la arquitectura de... de, de de este proyecto en específico, eh, eh, también podemos ver que se siente un poco cerrada esta casa eh, eso, eso es cuestión un poco de privacidad, de, de, de, de que desde el camino de acceso a esta casa no, no se tuvieran eh, las, las vistas hacia adentro de la casa, eh, era un poco cuidar esto pero aún así en un momento dado aprovechar el jardín, el jardín que se tiene, aprovechar el emplazamiento completamente de la casa. Esta obra eh, creo que, que en este punto de, de mi carrera es importante, es importante porque también eh, se aprendió mucho, se aprendió mucho con, con, con el cliente, eh, se aprendió mucho a, a entender necesidades, a entender eh, eh, que, que nosotros como arquitectos eh, a veces nos desligamos del verdadero quehacer de la arquitectura que es, es eh, para un uso específico. Estas terrazas eh, también, también eh, se me hace algo que se me hace muy interesante porque de repente eh, en este tipo de proyectos pues, se antoja unas terrazotas, unas, un, un, un disfrutar del exterior completamente. Eh, aquí, aparte de tener estas terrazas, con, con yo, yo creo que con dimensiones este, apropiadas, eh, había, existía la, la, la, la, la idea de poder hacer que la casa sea una terraza, se convierta en, en, en, en, en, en no aumentarle la terraza, sino meter la terraza hacia la casa, y creo que, que, que es uno... De los puntos bien, bien, bien importantes en el proyecto. Este y se proyecto, logra ¿no? también por el, la continuidad del material, digamos, ¿no? El mismo tipo de pisos, es, justamente se logra esa continuidad. Sí, sí, completamente. Eh, aquí, aquí yo creo que el, el, el, el punto, el punto este, primordial es nuevamente eh, el exterior. El exterior es el que manda esta casa. Eh, y, y, y esa, este, esa relación que podemos tener de, de, de, de arquitectura y paisaje. Tratamos de que, se trató de tener la mayor ligereza posible en elementos, eh, me hubiera gustado poder lograr eh, unos volados mucho más eh, interesantes hacia... hacia Hacia la zona de la barranca, eh, pero pues eh, tampoco se vale encarecer la casa nada más por, por caprichos. Algo, algo que me, me gustó mucho de esta casa es haber logrado eh, eh, desde su aspecto exterior como esta casa completamente flotada sobre un, este, una caja de vidrio. ¿Sí? Este, es como, como esa idea de, de, de que tienes un elemento muy sólido, un elemento completamente ligero y de repente nuevamente superpuesto un elemento mucho más sólido. Y, y, y le da una, una característica muy, muy interesante, creo yo a la casa, ¿no? Me parece que estamos en una casa con una potencia fenomenal. Se decía que, que, por ejemplo, uno de los arquitectos justamente más potentes que había era Miss Van der Rohe, ¿no? Con, esta, uh -huh. con estos proyectos que eran eh, muy... Eh, con pocos elementos, pero que justamente eso es lo que le daba una potencia brutal a la obra. Me parece que este... Tiene justamente, de las casas que hemos eh, visitado, tiene una potencia verdaderamente eh, muy intensa. Eh, a lo mejor parte de, de, la, de la clave es la simplicidad con la que está planteada el proyecto. Sí, sí yo creo que, que, que hay par, muy, mucha con, con mucha razón de lo, de lo que dices. A mí me gusta mucho una arquitectura simple, una arquitectura que hable por sus materiales, que hable por sus, sus espacios, sus, eh, su contenido, más que, eh, más que retacar y, y, y, y sobrediseñar no sobre, sobre los espacios que están muy de moda ahora, que, que este, se meten elementos eh, adicionales a la arquitectura eh, para enriquecerla. ¿no? Yo creo que, que es, es parte de, de, de mi diálogo tener elementos muy simples y creo que en esta casa también se logra, eh, eh, además de esta simpleza de elementos, eh, sí determinar muy bien la característica de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el, el dejar la, la estructura metálica, el, que es la estructura portante de la casa, completamente visible es eh, donde tú determinas este es el elemento estructural, estos son los elementos que trabajan, estos son los elementos divisorios y, y no ir a, a, a, a más allá, ¿no? a, a, a retacar, de, de, de estos elementos, la simpleza que te da la estructura, las losas, los muros, eh, eh, que es la materialidad misma de, de ese elemento, las cubiertas, eh, trabajo mucho con, con la cubierta de madera, creo que también son, son elementos que te dan eh, mucha riqueza en, en los espacios, mucha calidez, eh, porque si notamos, los, los materiales, a final de cuentas, son, son materiales muy fríos, el, el acero, el concreto, pero eh, siempre está uno en la búsqueda de, de, de cómo revertir un poco esta, esta frialdad de esos materiales con, con, con ciertos otros materiales que te pueden dar esta calidez. ¿no? Ya existía cierto mobiliario, ya existía este, ciertas condiciones condicionantes del, del terreno que nos fueron dando eh, pues el resultado final ¿no? yo creo que aquí eh, no, no sé qué tanto se logra o qué tanto se logró o no eh, era el mantener muy sobrio los espacios muy, muy básicos en, en cierto sentido para que a la hora de integrar esto, este mobiliario preexistente eh, no compitiera uno con otro, sino se sintiera parte de, de, de, de, de, de un todo. O sea, podemos ver, si nos vamos a identificar elementos eh, muy, muy en particular, es, pues, es que hace esto aquí con esto aquí y, y, y estas otras cosas, pero, pero yo creo que, que sí se logró, creo que sí se logra eh, conjuntar, sobre todo por el espacio. Ma, ma, más que si el mueble es una cosa u otra cosa. Sí. Se nota la profundidad. Sí, sí. Firma. aquí tratamos se trata siempre de, de manejar este de entramos por una escalera que de repente se nos cierra mucho en, en, en un espacio abierto pero siempre hay estas intenciones de descubrir descubrir otra perspectiva del mismo espacio este transitarla hacer un recorrido de, de de la arquitectura y, y, y ir teniendo esas sensaciones espaciales nos platicaban hace rato de qué tan importante es este puente que digamos configuró de cierta manera parte de, de, de, la, de, de, de la idea sí, de, de este. la idea del desarrollo del proyecto uh -huh. eh, me parece que también creo que esta casa habla mucho del cliente en el sentido de que es una casa de un hombre no esté hecha por un arquitecto hombre este etcétera quizá una eh, Seguramente, si invitamos a, a nuestras amigas arqu arquitectas, uh -huh. seguramente no, nos estarían haciendo alguna serie de cuestionamientos este, al respecto. Pero queda claro, ¿no? Me parece que, que efectivamente hay una. como una cuestión, incluso hasta cultural, quizá, en, en esta casa, ¿no? ¿Qué? Sí, yo creo que, que por eso es, es, fue muy, muy importante ese diálogo, ese diálogo eh, muy, muy cercano con, con, con el cliente. Eh, eh, sobre todo por, porque. Es, es, es una casa para él, es una casa con sus, eh, eh, como, lo, como, como se planteó hace rato, con sus, con sus ideas, con, sus, con su idea de función, con, con sus gustos ¿sí? y, y, y con ciertos, eh, eh, cierto mobiliario que ya existía y que se tenía que incorporar completamente este tipo de, de arquitectura esta casa. Eh, entonces fue, fue, fue un, un, un proyecto muy interesante en ese sentido, muy, muy interesante. Sí, tomando en cuenta esas preexistencias tanto del sitio, o sea, digamos, eh, el camino, la forma de llegar al lugar, este, el, el, el, esta pendiente tan fuerte que tenemos acá, el vecino, etcétera, e incluso los muebles, lo que va dentro de la casa uh -huh. también había preexistencias, digámoslo así. E, eso, esa misma idea de los pórticos y de estos um, recorridos eh, perimetrales te puede apreciar incluso al interior de la casa, de este pasillo que uh -huh. conecta todas las áreas eh, superiores, me parece que también de cierta manera es como una reminiscencia de eso mismo. Sí, y es una idea de, de, de... alguna vez lo, lo, lo escuché, yo creo que todavía estaba como estudiante, y se me hizo un punto bien importante, yo no sé si. si. si, si o más bien, más bien sí si marcó mucho la idea de, de lo que yo quería eh, tener o, o realizar como arquitectura. Es esta arquitectura de recorridos, ¿no? Esta arquitectura en la cual eh, tú vas descubriendo los espacios, tú vas descubriendo sensaciones, eh, vas jugando con alturas vas jugando con, con, con texturas, eh, vas enmarcando paisaje, vas eh, teniendo ese contacto con el exterior. Entonces para mí era muy importante, eh, también era un punto muy importante en, en esta casa, cómo vas descubriendo la casa, cómo vas recorriendo la casa y descubriendo eh, eh, situaciones eh, en el mismo espacio, un poco la idea de, de, de, de, este, de este paisaje que lo vas enmarcando y lo vas descubriendo hacia afuera de, de los diferentes espacios, pero también cómo vas descubriendo la casa hacia el interior, cómo la vas recorriendo y, y, y entendiendo un poco el espacio eh, desde el punto de vista de, de, de, de cómo te va dando ciertas sensaciones de espacialidad. Eh, de parte del cliente desde un principio que, que, que sería bueno tener un piso también como muy con mucho carácter, eh, que sea un piso muy único para, para, para esta, este proyecto. Entonces buscamos, se buscó mucho de lo que hay comercial, eh, hay cosas muy, muy buenas, pero como que no, no cuajaba eh, en la idea de lo que se quería. Entonces empezamos a hacer pruebas, pruebas con, con los cementos, eh, con los pisos de cemento. Eh, y, y algo bien interesante siempre con el piso de cemento es esto, que es un, es un piso único. Aunque haga yo eh, mil casas con, con, con pisos de cemento, ningún piso va a ser igual. Y, y a final de cuentas es una piedra, ¿no? es una piedra artificial que tiene sus características por... Eh, material, clima, cantidad de agua, eh, y reacciona de cierta forma que, que te va dando estas sorpresas y, y te va dando una otra calidad de piso. Mucha gente no, no, no está muy de acuerdo, uh -huh. pero yo creo que en especial para esta casa eh, eh, el haber decidido por, por estos pisos de cemento pulido fue, fue muy buena. Muy, muy, además muy bueno. está muy bien hecho básicamente el, el tema con esto so, sobre todo en entrepisos es que luego empiezan a, a aparecer fracturas, grietas pero este está impecable sí, sí, sí, sí este, tuvimos mucho trabajo este, hicimos mucha experimentación eh, y, y, y, y bueno, para llegar a este, a este resultado es, es, es interesante poner cómo, cómo este piso que a fin de cuentas se siente como un elemento frío eh, se compagina con la madera, se, se, eh, puedes poner un tapete, se compagina con, con todo el mobiliario que tenemos y creo que no se pelea en esta casa. Por último, me gustaría preguntarte respecto al tema de la contemporaneidad. Mucho del trabajo que hemos venido haciendo con actual se está cuestionando esencialmente qué es la arquitectura contemporánea y por qué los ejemplos que estamos revisando son arquitectura contemporánea. En ese sentido, ¿qué piensas tú de esta casa? Yo creo que, que para, mí, para mí ha sido importante y, y, y, y tener la relación con, con lo que para mí es la arquitectura contemporánea es la, la utilización de los materiales, pero en un contexto eh, de qué nos pueden dar los materiales o qué tecnologías tenemos en, en nuestro sitio, porque también eso es muy importante, eh, qué tenemos en este, en, en especial en Jalapa, que nos pudiera, a, a dónde podemos llevar est estos materiales, hasta dónde podemos explotar estos materiales. Sí, este, a lo mejor eh, como arquitectura contemporánea podemos tener proyectos muy osados, muy, muy interesantes en la cuestión estructural, donde nos vamos a unos claros muy fuertes, donde nos vamos a unas estructuras muy elaboradas. Pero creo yo en especial que caemos en, el, en un punto que le pasa mucho a la provincia, es quién o cómo lo vamos a realizar. sí. Eh, entonces yo creo que, que, que cada lugar, cada sitio en, en, en, en específico va a tener su, su, su tipo de arquitectura con referencia a, a sus tecnologías y a sus capacidades de, de, de, de, de la mano de obra que tengas eh, presente en, en ese momento. Sí, y, y ahí es donde uno va a empezar a jugar, a moldear y, a, y saber hasta dónde llegar eh, eh, con, con estos materiales, hasta dónde llegar con estas propuestas e ideas para no encarecer un producto o para no llegar a, a un producto mal ejecutado.